¿Cómo funciona el servicio de Rapid Visa de cargar las tarifas del gobierno a una tarjeta de crédito? Ok, so, eh, para esto, cuando usted ya pague por el servicio de Rapid Visa y si quieres que Rapid Visa también eh, genere y, y, y firme por ti el, el cheque del USCIS Filing Fee, se puede pagar. Ahora sí, le cobran 15% de, de, de, de interés por hacerlo así. Si quieres... Solamente pagar por lo que te cobra el gobierno. Tú, tú puedes mandar un, un, un money order personal, un cheque personal. Pero sí, cuando lo pagan con Rapid visa nosotros generamos el cheque por ustedes. Pero sí se le con un poquito de extra. Ok, sí que es el 15% de comisión que es lo que co lo, nos cobra el banco también por sí. expedir estos cheques. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.